Decidiste cuándo nacer. Pero puedes decidir cuándo morir. Cuándo matar tus pensamientos. sientes, destruirte para renacer y renacer para destruirte.